Gustan, hoy estamos en un nuevo video y vamos a hacer un vlog Como ya saben, eh, un vlog pero muy diferente Ayer hice un vlog, lo subí y tuvo una repercusión muy espectacular, Montaña, lo vio mucha gente en poco sola En 11 horas tuvo muy, muchas visitas En lo que son mis videos eh, Ha tenido 19 visitas en 11 horas sin video como cuando puedo decir, mis videos, mis videos, que son mis videos normales, en 11 horas tienen tres vidisitas entonces lo que les quiero decir es que gracias por apoyarme de esta manera con los covers que voy a empezar a hacer y voy a empezar canto para mejorar mis técnicas de canto y eso lo quiero y ya voy a canto, pero cuando termine el año voy a empezar de nuevo el año que viene para seguir mejorando mi técnica de canto Gracias los quiero y hoy les voy a traer el cover de una lady de Manuel Turizo. Una lady como tú de Manuel Turizo y voy a empezar a vender sin pista porque no quiero que me genere copyright. YouTube no creo que me genere copyright y no, le las monetizaciones a para el sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Quiso llorar, es un volatil. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Buscando una lady, como tú la quiero así. De flores, a tu nombre escribí. canciones de amor, para que pienses en mí, como yo pienso en ti. Voy buscando una de mí, como tú la quiero así. que te amor, como estoy yo de ti. Acaso mi Flores, a tu nombre escribir de amor, para que pienses en mí como yo pienso en ti. Así lo dejo hasta acá con el blog, con este cover que se me utilizó. Los quiero, ¡bah!